Vamos a de inicio uh -huh. entonces a este primer capítulo de esta junta de los tres hueones que va a ser todos los domingos acá en el restaurante Bar Casa de Puente Alto aquí estamos con el amigo Rene, ah, el anfitrión saludos que nos va recibir saludos. todos los domingos esta junta de estos tres hueones saludos a la vamos gente a, donde vamos a, a conversar, vamos a tirar la talla oye, no, no me he presentado, a mí también. Eso va a ser Vamos a presentar a nuestros primeros patrocinadores, vale, vale. ya que va a estar con nosotros. Y acá vamos a darle entonces la bienvenida a nuestro segundo patrocinador, ya que son los amigos de los Chanchos, eh, juegos de mesa de humor chileno, humor negro. Un saludito por los sí, amigos de sí, Mala leche. Sí. Saludos. Por los amigos de Valaleche, de los Chancho Yo no los conozco personalmente, reunión. pero si nos regalaron algo, yo, yo siento que ya son... Es bien porque, exactamente, sí. no son billetes de verdad no. ah, Pero es una luca ¿eh? del Ministerio de. No No, que Nobel. lo diga, ¿eh? pero es como que nos pusieron a los tres Mira, estamos los mira, días de... mira, mira las sí, conciencias no sé de la vida. ¿eh? ¿Ah? Aquí estamos. Yo tengo que elegir ahí, el... Ah, ah tú te tenéis que elegir. Ah, ah entonces no te pongo arriba, compadre. El... ¿no? arriba, dale, dale, dale. No te metáis con el dealer. No, no, no. Pues. lo tengo claro desde que tenía 15 años. No te metáis con el dealer. No con el dealer nunca meterse con el dealer, nunca. Ni con la mina del dealer. No, el, el campeón, no, es el peor. Cosas que no debes hacerle a un dealer. es, es lo peor seduce your dad's hype